This is Esto es Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, soy Amy Goodman con Juan González. Más de 40.000 solicitantes de asilo han llegado a la ciudad de Nueva York en los últimos 10 meses, muchos de ellos trasladados en buses contra su voluntad. Pasamos a examinar cómo muchos de estos migrantes ahora están suplicando que las autoridades les proporcionen viviendas dignas y permanentes, así como permisos de trabajo para ganarse la vida. Las autoridades de la ciudad dicen que han abierto 77 refugios de emergencia y 4 centros de ayuda humanitaria, pero esta semana decenas de migrantes han estado durmiendo en la acera frente al Hotel Watson, donde vivieron durante semanas hasta que los funcionarios de la ciudad los desalojaron repentinamente durante el fin de semana pasado para trasladarlos a un depósito alejado del centro de la ciudad que tiene mil catres, uno pegado al otro. Labrador, un solicitante de asilo venezolano que fue desalojado del Watson, habló con nosotros mientras mostraba en su teléfono una imagen del nuevo refugio. Parece una cárcel. ¿Qué es esto? Claro, se gastan un millón de dólares en los programas para inmigrantes, pero nos hacen esto. ¿Qué es esto? Esto no está bien. El depósito está en una terminal de cruceros en el barrio de Red Hook en Brooklyn. Algunos de los solicitantes de asilo que accedieron a realizar una visita a las instalaciones con las autoridades de la ciudad confirmaron que el depósito está demasiado aislado, carece de privacidad y no cuenta con calefacción adecuada. El lunes, las reporteras de Democracia, Hinao María Taracena y Sonji López, presenciaron cómo la policía bloqueó el acceso al Hotel Watson y obligó a varios solicitantes de asilo a subir autobuses para ser llevados al nuevo refugio, mientras que otros se negaron a ser trasladados. Estas fueron las palabras expresadas por Jimena Bustamante, fundadora del Fondo de Mujeres Indocumentadas. Muchos de ellos ya tienen trabajos en el área, han hecho una comunidad por aquí. Además, no pueden ser forzados porque en Nueva York existe el derecho a la vivienda. Se ha llamado a la policía aquí para intimidarlos, pero se han mantenido firmes y están acampando afuera. Un grupo de migrantes comparte un video exclusivo con Democracy Now! en el que una trabajadora del Hotel Watson dice que la ciudad no les está dando otras opciones y que el hotel tuvo que ser vaciado para llevar a cabo una construcción. No, ya no están dando más opciones. Quieren todo esto vacío porque tienen que demoler. Traer la construcción y todo eso. That's what it emergency construction. Exactly, toda la construcción ya viene para acá los hombres. Bueno, Iván, un solicitante de asilo de Venezuela, le dijo a Democracy Now que el domingo por la noche fue agredido por un guardia de seguridad del hotel. Iván ha estado en Nueva York durante casi tres meses y caminó miles de kilómetros desde Venezuela hasta la frontera entre Estados Unidos y México. En este viaje cruzó el peligroso tapón del Darién, ubicado entre Colombia y Panamá, donde muchos inmigrantes han perdido la vida. Este es Iván hablando frente al Watson el lunes. Yo estaba grabando a mis compañeros que se estaban montando en el bus, estábamos grabando, todos estábamos grabando y llegó un, un oficial de, las, de seguridad, el, el staff de acá del hotel Waxon y me golpeó, me, él me intentó quitar el teléfono, cuando yo subo el teléfono, él me, me golpeó en la parte de acá, me dio un golpe fuerte, qué situación tan lamentable, de verdad que nos tengan que estar maltratando y todas esas cosas, cuando nosotros lo que en realidad queremos un buen futuro, vinimos fue a trabajar, a darle un mejor futuro a, nuestro, a nuestra familia como tal vez, entonces pues imagínate todo esto, que estamos viviendo para nosotros es un poco fuerte sabes un poco fuerte por no tener donde dormir todas estas cosas pero sin embargo mantenemos la fe en dios si no tenemos donde dormir ya te dije no podemos trabajar no podemos hacer nada entonces de verdad que si sí quisiéramos que nos ayudaran en eso porque imagínate ya mis compañeros ya tienen dos días acá no hemos dormido nada nos sacaron prácticamente del hotel sin, sin, sin motivo sin razón lo repudiamos totalmente que nos maltraten eh, eh, personas de seguridad, que nos falten el respeto, porque somos seres humanos. Somos padres de familia, tenemos madres, tenemos padres, igual que todos ustedes." Según los informes, los funcionarios de Nueva York planean utilizar el hotel para albergar a familias solicitantes de asilo con menores de edad. Todo esto se produce al tiempo que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, rechazó en una radio local la idea de que los solicitantes de asilo están protegidos por la Ley de Derecho a la Vivienda de la Ciudad. Para más, nos acompañan dos invitados. Desiree Joy Frías es organizadora comunitaria en la South Bronx Mutual Aid y junto a ella está un solicitante de asilo llamado Rubén, que se ha hospedado en el hotel. Desiree, explíquenos la situación. Estuve con usted lunes por la noche frente al Hotel Watson, donde usted estaba con su organización ayudando a los migrantes. Explique lo que sucedió. Buenas, mi nombre es Cire Joy Frías, uh, uso she and ella uh, de pronombres y estoy aquí con Rubén. Um, soy una organizadora con South Bronx Mutual Aid, el colectivo de ayuda mutua del, del sur del Bronx. Somos una organización que casi siempre servimos nuestro vecino local en el Bronx, y también los migrantes que están llegando, llegando 40 mil migrantes desde abril 2022 aquí a Nueva York, y están en casi 30 shelters, hoteles, um, albergues um, por toda la ciudad. Y, y Desiree, y de ¿nos puedes hablar un poco de eh, por qué la ciudad ha tomado la decisión eh, de... Eh, de sacar los, uh, eh, los fijados que están en el hotel en Manhattan y mandarlos para Brooklyn? Sí, lo que está pasando ahora en el Watson, el Watson ha sido por muchos meses un albergue de los hombres solteros, um, comparado al Newton o donde se quedan familias con niños, y lo que están intentando hacer es crear un segundo clase de, de, de, de personas, de, de gente sin casa, y quieren mandar los 800 hombres solteros del Watson al Cruise, al cruise Terminal en Red Hook, Brooklyn. Y lo que in, hemos in, visto en video y en persona es que es un campo de detención, no es un refugio típico, no es un albergue típico de lo que vemos que le ofrecen a lo demás acá en Manhattan, como el 30th Street Shelter, que está corrido para el HRA. Um, esto es un campo de detención. Son camas cabeza a pie, solo hay cuatro duchas y ya falta mucha agua. Y son otros problemas que los migrantes han dicho en video, en WhatsApp y en persona ayer. Sí, y, y quisiera preguntarle a Rubén, ¿nos puede decir un poco de cómo, ¿hace cuánto tiempo llegó usted eh, de, de Venezuela a Estados Unidos y y un poco del de historial de cómo este, del viaje que tuvo que tomar tantas millas desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Eh, sí, bueno, es, eh, es un poco complicado eh, la situación, ya que vivimos, no la mayoría de los venezolanos, sino eh, muchas partes de Latinoamérica. Eh, es una travesía súper fuerte, eh, muchos no vienen de Venezuela, sino otros vienen de otras partes más lejos que Venezuela. Eh, la travesía del Dariel es algo súper fuerte que a mí me sirvió de mucho porque creo que me ha hecho un poco más fuerte, pero para otras personas tristemente eh, muchos no pudieron salir con vida, otros ahora todavía se encuentran dentro de la selva del Dariel tratando de resolver, buscando las maneras de salir. Eh, y hay que recorrer siete países más aparte de la Selva del Darién. Eh, muchas personas vienen sin dinero, eh, montándose de bus en bus. Eh, otros vienen caminando. Y la travesía es súper fuerte. ¿Y cuándo fue que usted llegó a Nueva York? ¿Y ha podido conseguir trabajo para mantenerse? Eh, tengo aproximadamente tres meses de haber entrado acá a en Estados Unidos. En Nueva York tengo como dos meses y medio, creo. Eh, la verdad se me ha hecho un poco complicado sobre lo del trabajo, eh, ya que hasta ahora no tengo mi permiso de trabajo y es súper fuerte conseguir trabajo acá en Nueva York sin el permiso de trabajo. Eh, te contratan eh, tres horas eh, o te contratan dos horas así por poco tiempo y lo que bueno a todos no les pagan igual a mí de mi parte lo que me han pagado no, no me ha podido alcanzar para nada hasta ahora no he podido conseguir un trabajo estable que es lo que yo deseo lo que deseamos todos, conseguir un trabajo estable que podamos permanecer, pero conseguimos un trabajo donde trabajamos tres días, eh, nos despiden, eh, trabajamos cinco días, nos vuelven a, a despedir por el, la situación de que no tenemos nuestro permiso de trabajo. Y también lo que vemos mucho. Rubén, ¿qué eh, edad tiene usted? Tengo 22 años. And ¿Puede describir lo que pasó el domingo en el Watson? ¿Cuándo fue desalojado y qué le dijeron? Y háblenos sobre la visita que usted y otros solicitantes de asilo hicieron junto al comisionado de la ciudad de Nueva York, Manuel Castro, a esta terminal de Brooklyn, donde quieren ubicarlos ahora. Bueno, eh, fue una noticia eh, un poco inesperada porque eso debieron hacerlo con anticipación eh, para nosotros poder ubicarnos. Eh, saber que íbamos a ese lugar y entonces fuéramos decididos, eh, cada quien a dónde iba a ir, fuera pensado bien sus cosas, eh, pero fue una noticia avisada una semana anteriormente que para nosotros muchas personas que no tienen trabajo se les complican porque no tienen a dónde ir, no tienen dinero para arrendar. Eh, otros, la mayoría pudieron conseguir trabajo en Manhattan, tristemente ahora ya tienen que ser trasladados a Brooklyn, abandonar el trabajo, muchos ya... Perdimos el trabajo otra vez. Estamos en la calle otra vez desde cero. Y ayer, el día de ayer, fui con, el, sí, con Castro sí. y fuimos a Brooklyn. él Nos llevó a hacer el recorrido para ver cómo, cómo había quedado todo, cómo estaba la situación allá, a ver qué decidíamos. La verdad, por la parte, yo no es porque nosotros dormimos en un espacio, en cualquier espacio, sino eh, que lo único que queremos es que nos traten como seres humanos, un lugar donde podamos permanecer, no importa, nos pongan 30, 20 personas, pero que podamos dormir eh, cómodamente, no en las condiciones eh, que se viven en, en, en Brooklyn. Eh, los baños de verdad están, están un poco bien arreglados, están organizados. Unos baños están dentro del, del, del chester, otros están en la parte de afuera. Eh, que vienen siendo las duchas. El señor dijo que iba a colocar un, una cancha de fútbol. Eso, la verdad, nosotros eh, no es la recreatividad. Nosotros simplemente vinimos acá a los Estados Unidos a trabajar. Y, y de le quisiera preguntar, eh, la ciudad eh, dice que va a usar el hotel para familias en vez de hombres eh, solteros. Eh, ¿Qué piensa usted de, de cómo es que la ciudad, eh, y obviamente está, está bregando con mu, miles y miles de personas que han llegado, más de 40 mil en el último año, eh, eh, ¿cómo usted ve que la ciudad está respondiendo a esta crisis? Bueno, mire, por una parte, este... No podemos exigir nada porque nosotros venimos acá a trabajar. Tenemos que darle gracias a Dios y gracias a los Estados Unidos, a los neoyorquinos que nos están brindando el apoyo y nos dieron la oportunidad, de así sea, un, así sea en cualquier parte, de, pero nos brindaron el apoyo de poder permanecer. Eh, nos han ayudado con comida, eso. Eh, con lo de la comida, nosotros no exigimos eh, gran, gran cosa de comida. Simplemente, si yo voy a dar de comer a otra persona. Tengo que asegurarme de que esa comida esté sana, que la comida esté en buenas condiciones. Si no está en buenas condiciones, eh, para no evitar problemas, era mejor separarla. En, en muchas ocasiones ocurrió eso. Yeah. Debieron haberse fijado. Y sobre el Hotel Waxon, eh, creo que nosotros nos echaron a un lado porque ahí habían habitaciones para dos personas. Eh, por mi parte, yo veo que, bueno, eh, vienen niños, entendemos, vienen familias, pero dos hombres en una, en, una, en una habitación veníamos perteneciendo como familias, también somos seres humanos, eh, de que seamos dos hombres no tiene que ver nada, que no seamos familia, también podemos permanecer familias y... Eh, Hubieron muchos descontroles ahí en el hotel, como también hubieron, todo estaba tranquilo, no, no sé por qué de verdad eh, tuvieron esa decisión de, de mandarnos a ese lugar. Ahorita en el tiempo que estamos, debieron haber buscado otro lugar, eh, no importa las mismas condiciones, pero otro lugar donde fuera menos el frío. Sí. Nos han puesto en todo un lago cuando ya es tiempo de frío y es se pone la cosa más fría todavía. Y Juan, me preguntaste sobre las intenciones uh -huh. del alcalde, Eric Adams. Um, uh -huh. Yo creo que él es un político y él hace todo con intencionalidad. No es pu puro coincidencia que están mu mudando estos hombres durante el medio del invierno, enero en Nueva York. No es coincidencia que están mudando los hombres solteros y no las familias a este campo de detención. El alcalde piensa que por mover este grupo nadie va a decir nada, nadie va a luchar con ellos, a, al lado de ellos, que los migrantes no van a decir ni pío, que ellos pueden hacer lo que le dé la gana y ellos lo van a aceptar. Y honestamente eso no es, no es mirar a alguien en los ojos y verlo como ser humano. Porque como dijo Rubén, no, imp no importa que son dos hombres en un cuarto, son seres humanos. Y poner gente, yo como madre obviamente me siento mucho por los por lo migrantes con niños también. Y nosotros como organización colectiva de, de asistencia mutua ayudamos muchos niños con, con medicina, juguete, la escuela, um, todo lo que podemos hacer para soportar las familias también en los otros albergues. Pero la condición también de los de los hombres sonteros vale, la vida de Rubén vale. Y, y el alcalde intencionalmente está haciendo lo que él está haciendo con este grupo de personas. Y creo que es importante que nosotros como neoyorquinos... Seguimos de luchar para una vida digna para todos los neoyorquinos. Toditos merecemos casas estables. Y el, el problema de casa estable ha sido un problema en Nueva York por muchos años. Y no solo para los migrantes, pero para los nacidos aquí también. Y él sigue diciendo que es una crisis. Y honestamente, la Fundación de Nueva York en el 1624... Era una fundación de migrantes y va a seguir siendo una ciudad de migrantes porque así que funciona, así que corre 24 horas a la ciudad de Nueva York. Y no me importa cuánta gente llega porque aquí hay suficiente para todo. Hay suficiente unidades, suficientes cuartos, apartamentos sin nadie adentro, que los dueños lo están dejando para que se, se destruyen Y no tienen incentividad los landlords para alquilar estos apartamentos. So, honestamente, el City Council, Albany, ellos son los que tienen que, acta, que actuar para soportar estos migrantes. Ellos tienen que pasar leyes para vacancy tax, para un tax de vacancia. Si, si un cuarto, un apartamento ya lleva dos meses en la Marqueta sin nadie alquilarlo, pues el alquiler está demasiado alto y lo tienen que bajar. Y, Desiree, le quería preguntar también acerca del papel del gobierno federal. El presidente Biden sí. estuvo en Nueva York ayer. Eh, eh, anunciando un proyecto de infra infraestructura nueva, eh, pero no mencionó nada de la crisis que está pasando en Nueva York en términos de estos eh, estos eh, inmigrantes. Eh, ¿Cuál debería ser el papel del gobierno federal en ayudar a las ciudades a confrontar este esta crisis? Bueno, Honestamente, como abogada, abogada entiendo la importancia del gobierno federal pero, como organizadora, yo no me meto mucho con organizar en el nivel nacional o en el nivel federal. Um, yo pienso que Biden también sabía dónde él estaba. Él sabía quién estaba a dos tres cuadras de donde él estaba anunciando el New Hudson Tunnel Project. Pues él, intencionalmente, no fue y habló con los migrantes. Y tampoco ha llegado el alcalde. Rubén, si no, usted no puede llegado. decir, solo mandó su, su, su comiciante, su, su, su commissioner. Y creo que es bien obvio que si los líderes no quieren venir a hablar con ellos y tampoco quieren resolver, pues, ¿qué es la intención de ellos? Ya han mandado mucha policía, hemos visto mucha brutalidad de la policía en contra de los migrantes, por muchos años robándole la bicicleta, robándole la moto, después no pueden hacer delivery y eso pierden su plata, la familia lo botan a la calle y hace más gente sin casa. So, estos son problemas sistema, problemas que siguen, persisten, y no van a cambiar, menos que nosotros organizamos en comunidad, honestamente. So, Ruben, what are your plans now? Rubén, ¿cuáles son sus planes ahora? ¿Va a quedarse acampando frente al Hotel Watson de donde lo desalojaron hace unos días o va a ir a la terminal de Brooklyn? Eh, bueno, por ahora eh, permaneceré fuera de, del Watson mientras eh, haya una solución. Y nosotros pedimos que, así como el alcalde fue a Brooklyn porque no viene al Hotel Watson, y conversa con nosotros. Nosotros queremos conversar directamente con él. Eso lo hemos mandado a pedir desde el primer momento en que llegamos. Y Rubén, en términos de eh, la decisión de venir para Estados Unidos, de uh, irse de, de Venezuela, la necesidad de irse de Venezuela, ¿qué piensa hoy en día de su decisión? Eh, bueno, eh, de mi parte yo he tomado la decisión de salir de Venezuela por mi sueño eh, ya que estoy joven y no pude terminar mis estudios en Venezuela, te, debido a la crisis económica, eh, de verme en no poder ayudar a mi familia, eh, de verme en muchas situaciones, decidir salir de Venezuela para tener un mejor futuro. Eh, Acá si nosotros al llegar a Estados Unidos eh, hubiera un acuerdo donde nosotros nos ayudaran con nuestro permiso de trabajo, creo que nada de esto sucedería porque a nadie le gustara eh, depender de otra persona o que uno no pueda dejar entrar otra persona a la habitación donde el que a uno le asignan. Entonces a nadie le gustaría esa parte, si nosotros nos colaboraran con nuestro permiso de trabajo. Eh, cada quien se independizaría y esto que ocurre ahora en los Chester en toda esta cuestión, eh, creo que no ocurriría. Lo que yo he oído mucho del, de la prensa y he oído muchas cosas bien malas, especialmente um, hablando de los migrantes en el row. Un trabajador ahí dijo muchas cosas bien racistas y bien fuerte en contra de los migrantes. y la prensa han reportado esos, um, esos racismos y esos, cos, esos diso, dichos malos. Y en la última semana, los últimos cuatro días, he oído mucho la palabra agradec agradecidos, que los migrantes no son agradecidos por lo que le han dado. Ningún migrante me ha, me ha llegado en el Watson ni, ni en ninguno de los hoteles y digo, dame, car dame caridad, dame charity, dame, dame, dame esto regalado. Nunca. Siempre es, ¿cómo puedo encontrar escuelas para mi niño? ¿Cómo puedo encontrar trabajo? ¿Qué puedo hacer? La ciudad no le, tapa, no le está proveyendo los recursos. La intención de la ciudad nunca es para mover a estas personas a casas estables. Es para hacerlo tan inquieto que se van para Canadá, que se van para otro estado. Estamos hablando siempre de los gobernadores republicanos de Florida y de Texas, Aber and DeSantis, que están mandando gente en Guagua. Aquí en Nueva York están mandando gente en Guagua también. Están regalando boleto a Canadá. Están regalando boletos a otros lugares porque siguen moviendo la gente como, como si eran piezas en un juego de, de, de mesa. Y no son, son vecinos. Y si quieren terminar su camino largo acá en Nueva York, si quieren hacer su, su vida acá en Nueva York, esos son derechos de ellos como humanos porque honestamente toditos somos migrantes. Si te mueves de un apartamento al otro o si te mueves de un país para acá, toditos somos migrantes y... Yo sé que con el sueño americano y con capitalismo hay como que todito los que son nacido aquí son millonarios millonario frustrados, que si trabajan más, pueden ser millonarios también. Pero eso no es la re realidad debajo del capitalismo, y el problema es que nosotros también, como nacidos aquí, somos un cheque de estar en la misma calle Watson, y el alcalde no le importa ni un chido. Es bien, bien obvio por cómo él habla a los migrantes, cómo él habla a la prensa. Ayer, él acusó a los migrantes de ser actores pagados. Eso okay. me, eso, me, me, oh. eso para negar la humanidad de alguien. Eso es un delito bien, bien fuerte. Wait, can you Decide, ¿Puede aclarar eso? Uh, ayer en las noticias, Eric Adams le dijo a un reportero que los migrantes al frente del Watson son actores pagados. Y que nosotros somos outside agitators. Que somos gente de afuera que viene a, a, a, a, a levantar el fuego de ellos Con nuestras propias intenciones. Y honestamente, como vecinos, como vecino, nuestra única intención es que no se mueren del frío afuera. Rubén, usted dijo hace un rato que recorrió siete países hasta llegar a Estados Unidos. Háblenos de ese viaje desde que salió de Venezuela. ¿Por qué países pasó? ¿Cómo llegó a Estados Unidos? ¿Y cuánto tiempo le tomó ese viaje? Bueno, gracias a Dios, eh, yo conté con los recursos de que mis hermanas eh, están en Chile eh, me pudieron hacer la ayuda de, de ayudarme con lo, los pasajes, con Hermana el dinero, de sí, mis hermanas de sangre con el dinero. Y gracias a Dios, a mí no me, se me hizo muy, muy complicado porque tenía las ayudas de mis hermanas y donde, donde me quedaba sin dinero, ellas me iban mandando y eso. Eh, pero sí hubieron otros que sí de verdad no tenían nada y tristemente les tocó caminar. Y te fuiste en Guagua de Venezuela. Eh, ¿Cuál yo salí en Guagua país? de Venezuela hasta Colombia. De Colombia, eh, es donde se pasa la selva del Darién, que viene siendo con, eh, Colombia con Panamá. Eh, de Panamá eh, viene eh, Guatemala, creo. No, de Panamá, Nicaragua. Eh, de Nicaragua, Costa Rica. Eh, Guatemala. México y, y para llegar acá a los Estados Unidos. ¿Y cuando cruz, cómo cruzaste la frontera en eh, Texas? Eh, la frontera en Texas eh, pasó al río Bravo con un grupo como de 30 personas. ¿Pagado? Otro lado, eh, sí. Del ¿Y otro cuánto lado. fue el, el cruzo? Eh, ¿En yo, plata, en cash, yo di como, como 3 mil dólares, le di a Efectivo. Sí, a los mexicanos fue que me pudieran pasar. De hecho, me robaron todas mis pertenencias. Me robaron, aparte de que les pague, me robaron el otro poco de dinero que tenía. Me robaron mi teléfono, todo. Me dejaron sin nada, eh, pero logré pasar, gracias a Dios con vida, a los Estados Unidos. Eh, al pasar al otro lado, me estaba esperando, nos estaba esperando ya en los militares acá en los Estados Unidos. De ahí nos tomaron. Eh, duramos como tres horas ahí, sentados, mientras seguían llegando migrantes, migrantes. De ahí nos trasladaron a un centro parecido al que ahora nos están mandando. ¿Vino desde Texas en uno de los buses que el gobernador ha estado enviando a Nueva York? Eh, bueno, um, allá del, del Chester donde te estaba te estaban dando los vuelos en bus y en avión hasta casa Nueva York. Eh, me imagino que eso los pagará el alcalde de Texas por, no, no, no era sé pagado qué. por ustedes? Bueno, no, por nosotros. Eh, bueno, por lo menos de mi parte, como le digo, eh, gracias a la ayuda de mi hermana, eh, yo pude contactar. Y a mí me dieron los pasajes y me compraron el vuelo un familiar. Y yo viajé de Texas hasta casa hasta Nueva York. ¿Y te dieron otras opciones? ¿En Texas? Eh, sí, me dieron la opción de, de que me daban el vuelo para viajar, pero eh, como yo estaba estresado, yo quería re, yo quería ya llegar lo más pronto acá a Nueva York. Eh, y el vuelo yo lo tenía dos días, dos días más después y yo quería salir antes. Entonces por eso mi familia me mandó el dinero y yo agarré mi vuelo y, y me vine a Nueva York. Y en el albergue de Texas, ¿te dieron la opción ir a otro lugar, sí. además de, de Nueva York? ¿qué, qué, acá, ¿Qué opciones le dan? Acá llegar a Nueva York, eh, de allá me dieron un papel en migraciones donde decía la, la parte donde me tocaba llegar acá a Nueva York, en un departamento que me era donde tenía que permanecer. Eh, llegué, fui a donde me habían dicho y no me dieron respuesta, me dijeron que no, que que eso no era ahí, que eso lo habían quitado, lo habían trasladado a otra parte del departamento. Eh, me tocó dormir como cuatro o cinco días a, eh, en Nueva York con cinco amigos que tengo. Eh, los cinco nos tocó dormir afuera de los restaurantes, así donde las personas comen, porque no sabíamos nada, nadie nos daba información, hasta que supimos de la 30, y fuimos a la 30 y de ahí nos mandaron a un... A un albergue donde estamos mezclados con todo tipo de personas. La 30 para información es el single men's, el, el albergue de hombres solteros, que pueden ir 24 horas y es corrido por el um, Homeless Services de Nueva York. Y nos puede hablar acerca de si usted ha, ha visto o le han ofrecido aquí en Nueva York. Uh, algunas agencias del gobierno este trasladarlos a otros sitios o, o pagarles bol este boletos para ir a Canadá o, o otros sitios sí sí están pagando los boletos sí para cualquier parte de, de los Estados Unidos que usted quiera ir ajá And y, mucha, what... gente, Go ahead, y mucha gente y mucha gente mucha gente están este eh, eh, ¿Están de acuerdo con ir para otro sitio si no les gusta aquí en Nueva York o, o, si no, o si piensa que la ciudad no le está dando los servicios adecuados? La verdad no es que no nos guste Nueva York porque no hay problema. Eh de que no nos ayuden si no nos dan, no quieren dar vivienda, no nos den, no hay problema, eh, pero que nos ayuden con el permiso de trabajo. Nosotros ya fuéramos buscados y fuéramos arrendados, ¿no? Que no nos ayuden. con Nosotros no queremos ayuda de casa, no queremos ayuda de… queremos que nos ayuden con nuestro permiso de trabajo para nosotros mismos. Nosotros mismos nos levantamos, no necesitamos depender de nadie para poder levantarnos. Ruben, ¿fue alguien forzado a montarse en los buses con destino a la terminal de Brooklyn? Eh, Muchos se montaron por el temor, porque muchos nos fueron apoyados acá afuera. Lo que pasa es que con el temor de que no saben Bien. que después a dónde ir, si qué cosa pueda pasar y eso. Y lo que él me había dicho que no le respondí eh, sobre eh, por qué se si iban de Nueva York y eso, eh, la verdad, nos vamos por la obligación de que como que nos esfuerzan a irnos de acá. Porque no nos dan ayuda con nuestro permiso de trabajo, no nos ayudan a una manera de trabajar. Entonces, de mi parte, lo veo que como que no se esfuerzan a irnos a otro lado, de espar esparcirnos. Pero eso es el problema mío, porque honestamente, en nuestras ciudades usted va a encontrar los mismos problemas de supremacismo blanco, de racismo, de, de capitalismo. Yo creo que ninguna ciudad, honestamente, en este país lo está haciendo correcto como están, como están cuidando los migrantes. Well, I want to thank you y Canadá for... tampoco. Quiero agradecerles a ambos por estar con nosotros. Deciré Joy Frías, organizadora comunitaria de la South Bronx Mutual Aid. Y Rubén, un solicitante de asilo de Venezuela que recientemente fue desalojado del Hotel Watson. Esto es Democracy Now!, democracynow.org. Soy Amy Goodman con Juan González.